Los piratas de los canales de televisión, están prohibidos en Discovery Kids. Es un crimen súper serio piratear canales de televisión. Para más información, visita aptudiscoverykidscom. Si no tienes internet, contacta Discovery Communications. Apaga tu televisor. Oye, ¿acaso no escuchaste lo que dije? Te dijimos que apagues tu tele, y todavía no lo hiciste, por favor, te lo repito. Apaga tu televisor. Parece que ya no estás pirateando a Discovery Kids. Discovery Kids está hecho para personas buenas y no criminales como tú. Por favor, tienes que apagar la tele o va a venir un susto grande hacia ti.